Hola que tal amigos, soy Daniel Sánchez nuevamente con ustedes Y en esta ocasión les vengo ense a enseñar cómo descargar eh, Need for Speed Bueno, este un amigo me pidió el, este tutorial, que hiciera este tutorial Y <coughs> intenté descargar el, el, el juego en internet y no, lo y no lo logré, no lo conseguí en ningún otro sitio eh, Porque era muy difícil... Le pedía muchos requisitos entonces decidí comprar el, el DVD bueno una vez el DVD instalado en insertado en el o con el caso de ustedes una vez la imagen hizo montada en, en Diamond tool o power iso o ultra ISO eh, tienen que esperar esperar la reproducción automática en un momento les explicaré cómo es todo eh, una vez eh, iniciada la reproducción automática vamos a ejecutar eh, sí le damos aquí en sí eh, esperamos un momento a que empiece la reproducción a que empiece a leer el disco mira aquí aquí le damos instalar pero como necesitamos un código o, o un código ajá, para la licencia lo cancelamos nos dirigimos donde está insertado el disco nos dirigimos a equipo eh, aquí le damos clic derecho donde está el cd abrir aquí dice buscamos un archivo que dice um, serial abrimos el serial eh, ahora sí, nos regresamos nuevamente a equipo. Iniciamos la reproducción automática. Perdón, instalamos desde los medios. Esperamos que empiece a leer todo normalmente. Bueno, aquí si le damos en instalar. Sacamos el código, copiamos los cuatro primeros y lo pegamos en la cuatro, en la primera fila copiamos los cuatro siguientes y hacemos todo el proceso así lo hacemos hasta que todo siga normal hasta haber finalizado le damos siguiente esto aquí ya no lo necesitaremos más, así que lo cerraremos es aquí aceptar contrato de licencia, sí esperamos que salga la siguiente ventana ah, que peseta lento es aquí instalación típica normal instalación avanzada escoge directorio damos siguiente o ustedes hacen como ustedes bien les convenga aquí empieza todo ajá registrar ahora registrar luego registrar ahora yo le daré en registrar luego porque ahí tenemos el todo esperamos que cargue Esperamos que cargue todo y aquí lo que haremos es pausar el vídeo. Bueno amigos, una vez realizado todo e eh, eh, instalado correctamente, eh, le damos, ajá, vamos a darle a ejecutar, no, ejecutar no porque no tengo un programa, ajá. vamos, le damos salir finalizar luego nos vamos nuevamente le damos clic derecho, abrir eh, copiamos la carpeta aquí copiamos el crack el crack que está dentro de la carpeta le damos copiar le damos copiar y nos dirigimos, le damos clic derecho en el escritorio, perdón al icono que está en el escritorio, eh, abrir ubicación del archivo, es eh, aquí donde está toda la ubicación del archivo, le damos ajá, acá en el espacio para no reemplazar nada, clic derecho y pegar, esperamos un momento, copiar y reemplazar y listo está totalmente full eh, aquí le damos continuar está totalmente full eh, en español y necesariamente funciona en todo pc creo pues esperamos que diga copiar el elemento que da la autorización y listo elemento copiado eh, aquí lo cerramos vamos a ver si cantasia ya el juego un momento Suscribirse si les ha funcionado Aunque yo creo que les va a funcionar Bueno amigos eh, Muchas gracias Y hasta la próxima